Hola, ¿tienes un minuto? Hoy te hablo desde Arinsal, en Andorra. ¿Eres la única persona del mundo que, puntos suspensivos, cómo responderías a eso? No es fácil. Este es el contenido del post de hoy que hace un recorrido entre las tres distintas formas de crear nuestra propuesta de valor. La primera es la USP, ideada por Roger Reeves en los años 50, muy centrada en, en la comparación con otros. La segunda es la Single-Minded Proposition, creada por los hermanos hachi más emocional. Y la tercera es la, en la que venimos trabajando últimamente, que es la propuesta de valor. La cuestión es cómo crear una propuesta única de valor, para lo cual tendríamos que responder a esa pregunta. Soy la única persona en el mundo que, puntos suspensivos, no es fácil. Tenéis algunos ejemplos en el post, algunos más inspiradores que otros, pero espero que os guste. En cualquier caso, eh, nos vemos la semana que viene.